Prilines, saludos pues cordiales, prilines de todo el mundo. Os esto os está hablando Luis en este momento. Estamos en directo y, y, y bueno, yo estoy en Madrid y hoy se está celebrando en Cali, en Colombia. Eh, está Mauricio y los prilines de allí. Los que les ha dado tiempo a llegar están llevando al siguiente nivel. Se están conociendo y están estrechando lazos de amistad, ¿vale? Entonces, bueno, saludo en primer lugar a los que veis luego este vídeo y, y a los me que estáis conectando. En el chat. Ya eh, sí, ya lo ya mejor, PRILINES. Bueno, siempre ya os digo que os damos nuestra opinión personal, la, tanto la mía como la de los invitados, que hoy son otros PRILINES, que están, ya os digo, están ahí en Cali, ahora lo vais a ver, estamos en vivo conectando. Eh, si os gusta, por favor, os pido que pongáis un like y si veis esto luego, eh, suscribiros, ¿vale? Que PRIXLINE siempre, siempre en directo. Aquí os ayudamos a que encontréis trabajo en España, a que vengáis a España, siempre de una manera positiva, ¿vale? Los primeros son eh, luchadores, son berracos, como decís vosotros. Bueno, yo sin más dilación os voy a pasar con, con los primeros que están en este momento, ahí los veis ya en directo. Están en Cali, en Colombia. Les he pedido pues que cada uno de ellos se presente un poco y para que todos los conozcáis. ¿Vale? Pues Mauricio, mmm, todo tuyo. Tú ya te cedo la conexión a ti. Ya podéis ir presentando, si quieres, tu primero, Mauricio, como vayáis viendo. Hola, estamos desde aquí, el de la ciudad de Cali, en el Centro Comercial con Monsanto. Estamos aquí con todos los compañeros de Spring Lines, que todos piensan viajar este año a España si os quieren. pero voy a presentar uno por uno el nombre de cada uno de ellos. Bueno, y tú, eres, ¿tú el primero, Mauricio, que no te has presentado, o bueno, te dejas para el último, ¿no? Venga, sí, lo que sí, quieras. No Hola. Hola. Bueno, soy de aquí, de Cali. este Mi nombre es Vanessa Castaño y estoy próxima a viajar, pues la idea era eso. Informarme mucho más sobre, sobre el viaje, sobre cómo llegar, lo que vamos a hacer, el futuro que llevamos es el de nuestros hijos. Entonces, pronto, si Dios quiere, estaremos este año en España. Genial yo os dejo que os vayáis presentando ¿vale? y luego ya nos contáis más ¿eh? que el vídeo va, vale. va a ser voy a estoy avisando a los de telegram por si alguno no se ha enterado hola buenas tardes Hola. Sigue, sigue, ¿quién eres? Dile a todos los prilines ¿quién Hola, eres? soy Caterine, estoy acá en Cali, con los muchachos, contenta de estar conociendo a esta gente tan maravillosa, compartiendo experiencias. Eh, ya, si los quiere, el próximo mes estoy allá para participar en la reunión que van a hacer allá en Madrid. Les recuerdo, les recuerdo a todos los prilines que es que estamos en directo ellos están ahora mismo en, en cali en colombia se están conociendo están llevando a prisla en el siguiente prisla, nivel y, y, está, y, y nada y estamos en directo vale todos? quién es el siguiente eh, buenas tardes eh, mi nombre es calés garcía eh, bueno, con mi esposa, mi esposa es la que pertenece al grupo, no puedo venir hoy porque está un poquito enferma. Y ¿eh? me mandó sí. a mí. Representación. Sí. Y bueno, ya viajamos el 3 eh, de marzo a las 7 y media, entonces, ¿no? Contentos, ya eh, compartiendo con el grupo aquí nos hemos enterado de muchas cosas y... Y bueno, compartiendo información que tiene cada uno y no contento. ¿Qué información? ¿Qué información estaría? así que te venga a la cabeza? ¿Has, has okay, encontrado bueno, utilidad? ¿Algo que te venga así rápido, amigo? ¿Algo que me venga así rápido? Eh, bueno, lo del seguro, del seguro que lo dan las tarjetas de crédito, el seguro de viaje. Ah, eso es fundamental. Muy, muy, buen tip, muy buen tip, efectivamente. Saludo a todos los que se están conectando ahora en el vivo, vale. Os recuerdo, estamos en directo bueno. con la reunión de Prislines en Cali, Colombia. Siguiente buenas, invitado. Mi nombre, buenas, mi nombre es Ángela Echeñake soy de Venezuela, estoy en Cali. Eh, pues ya empapándome de esto, eh, quiero enterarme de nuevas nuevas ideas para viajar y pues agradecido con Dios y pronto nos veremos en España, tal, Luis. Oye, ¿qué idea has qué idea sacado tu sea, útil? Una que te venga ¿no? también a ¿no? la ¿no? cabeza. ¿Alguna idea que, que hayas sacado? Pues, ¿qué te digo? Para los venezolanos que apoyan solo asilo humanitario, asilo humanitario. Es, es el camino más rápido, ¿no? Para los venezolanos. Sí. Es lo que así, que... Es, así es, así es, así es. Start. Siguiente, <risa> eh, siguiente, Buenas. siguiente Buenas, cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Quintero. Aquí reunidos en Cali, compartiendo la información que es lo más importante y como dicen inteligencia colectiva. Y eso es lo que estamos haciendo. Realmente es una muy buena idea porque muchos hay muchos tabúes en cuanto a viajes a España, en cuanto a lo que dicen, todo eso, sino que aquí vamos aprendiendo y vamos Teniendo más confianza para tomar decisiones. Y aquí estamos, mejor dicho, empapándonos en toda clase de información para qué es lo más conveniente para cada uno de los casos que hay aquí en este momento. Dinos un tip que se te venga a ti a la cabeza, amigo, que, que, que, que, que quieras recomendar o algo que se te ocurra. Como, como... No, eh, un tip, o lo que hemos, bueno, eso ya se ha hablado muchas veces, pero la única es que no creer en lo que diga una persona o, o no creer. Lo que las partes negativas, porque no para todo el mundo son las mismas situaciones, y que cuando uno va de viaje debe ir con toda la documentación, así diga que no le la van a pedir lo que sea, ir con toda la documentación necesaria por si se la piden o por si no. Pero importantísimo ir bien documentado, que es lo más importante. Muy, muy, Eso muy, es una de las cosas, y no tener miedo, no tener miedo a ir, te a ir a España para nada. tú has entrado tranquilo, efectivamente. Exacto. Muy buen tip. Es, eso es lo que hemos estado conversando aquí, que de hecho yo ya he ido a España, ya he ido dos veces de vacaciones y allá tengo una hija y en este momento está mi esposa allá también. Entonces, no, es, es simplemente no tener miedo, no tener temores de nada, sino hacer las cosas correctamente y ya. Tu esposa que está aquí ya, ¿qué te cuenta? Y, o tú cuando oh, has venido esposa, a España, pasa, ¿Qué, ¿qué quieres contarles a ellos? ¿Qué creas así que les puedas No, lo que, lo, lo que pasa es que mi esposa, lo que es que yo tengo a mi hermano, tengo a mi papá, tengo a mi hija, entonces mi esposa se va a hacerle visita a, a mi hija. Entonces, porque mi hija está casada, recién pareja, de hecho, con un italiano para regular, regularizarse, que es el novio de ella. Ah, perfecto. Entonces mi, mi esposa se va a acompañarlos. Perfecto. Y están felices. Mi hija está feliz y dice que por acá, que ella ya no sale, porque quiere estudiar y todo eso. Genial. Perfectamente. Pues nada, seguimos, seguimos con la ronda, si queréis. Sí, claro. Seguimos con la ronda. Venga, siguiente pre Hola, don Luis. Buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Valencia. Y nada, también con la intención de, de ir a España a mediados de año, si Dios lo permite. Igual mi esposa está por allá también hace cuatro meses. Y bueno, aquí estamos intercambiando ideas con los demás pixlines, conociéndonos un poco y... Y nada, Don Luis, por aquí estamos. Jimmy, ¿no? Jimmy. Sí, señora. Ah, Jimmy, ¿algún tipo, algo que tú quieras recomendar o algo que se te haya ocurrido? Que quieras destacar así, para, para que lo vean tú, porque como estáis en directo, se están viendo todos los plininers del mundo en este momento en directo, en vivo, como decís vosotros, sois berracos, que me encantó eso. Esa berracos, lo, vi, lo aprendí ayer en Telegram. Bueno, que, que mi esposa está en, en Castellón, eh, la cita, se la dieron, la cita para la entrevista se la dieron para tres meses. Ya gracias a Dios tuvo la cita, salió bien y todo eso, entonces, bueno, para que sepan que en la provincia de Castellón la están dando para más o menos ese tiempo, tres meses, cuatro meses. Pues... Pero ya todo va bien, gracias a Dios, tiene ya su tarjeta blanca. ¿Y tú cuándo te vienes? ¿Te vas a venir? <risa> sí, estoy acá con, con los muchachos, con los, con los niños. Bueno, no tan niños, ya son adolescentes. Uno, uno es 19, la niña tiene 15 está haciendo décimo grado, entonces ahí es donde tengo un poco la duda, no sé si dejar que termine acá o llevarnos a la. Si fuese por mí me la llevo, entonces estamos con mi esposa en pues como en ese tema. Sí, como o, decidiéndolo entre los dos, ¿no? Un poquillo. Exacto, decidiendo si la dejamos acá con la tía terminando el bachillerato o nos la llevamos pues de una vez. O sea, yo quiero llevármela una vez porque pues sería que, que tendría que quedarse acá dos años. Claro, yo creo que es mejor también, pero bueno, eso ya, eso es, eso es vuestra decisión, pero pues pues pues encantado, si quieres añadir algo más y si no pues pasamos al siguiente PRIXLINER Ahora, okay, luego pasamos Luis, a las preguntas paso... del chat. ¿eh? Los primeros que están en el chat, <risa> luego os paso las preguntas. Ir poniendo las preguntas, que ahora cuando acabemos la ronda, les paso vuestras preguntas. <risa> Aquí le paso al siguiente príncipe don Luis. Y nada, un poco nervioso, pero creo que sacamos la nota adelante con éxito. Exactamente, un fuerte abrazo, amigo. Jimmy, un fuerte abrazo. Siguiente feliz. <risa> <-liners>. Muy bien. <risa> Eh, hola Luis, buenas noches. Hola, dinos tu nombre, Porfi. Eh, mi nombre es Alexander Meléndez, soy de aquí de Cali, de Colombia. Eh, pienso viajar para España el 6 de mayo. Eh, voy a estar unos días allá, eh, hasta el 13 de mayo más o menos. Eh, voy a ir a ver a mi esposa, está pues, en Mallorca. Entonces me reuní con los compañeros de Cali para saber pues todas las... Las situaciones, los requisitos que hay que llevar para el viaje sí, para no tener ningún problema en la entrada ¿Tu mujer cuánto tiempo lleva aquí en, en Mallorca, Alexander? Ya lleva seis meses ¿Y qué tal que te cuenta o, o ella más o menos algún tip que quieras lo que tú quieras decir así que te llame la atención, Alexander? Bueno, eh, en el grupo de Telegram he visto que muchos compañeros preguntan por el seguro. Eh, la recomendación que les doy es que el seguro de viaje que compren, eh, comprenlo por eh, Asiscar, que es una empresa muy conocida a nivel de acá de Latinoamérica y vende el seguro apropiado para la entrada a España en el caso del de las personas que van como turistas. Alexander, repítele, repíteles el nombre, por si no les ha quedado el nombre de la compañía que ah, tú. la tú. La empresa que vende el seguro de viaje aquí en Latinoamérica, que ah, yo ves. contraté, se llama Asiscar. Asiscar. Esa empresa, Asiscar, la pueden contratar por medio de los portales de acá, de eh, yo lo hice por viajesualavala.com uh -huh. y también creo que lo manejan por eh, despegar.com. ¿Y cuánto te sale más o menos? Si... Aproximadamente. ¿Desde Cali, no será? Desde Cali te viene. Sí, de Cali. El seguro eh, en pesos colombianos sale aproximadamente en 130 mil pesos. Eh, unos siete días. Perfecto, vale. Alexander, ¿algo más que tú quieras añadir o lo que tú quieras? Y luego ya si quieres pasar Bueno, eh, al prelimio, otra recomendación. Ver, eh... Dinos, dinos. Y otra recomendación que, los, que les doy es para los pasajes. Eh, para averiguar económicos, pueden averiguar por una página de Google que se llama Google Flights. Allí pueden programar una alerta para que ellos continuamente a través del Gmail les diga si han bajado, si han bajado los pasajes. Y ahí se encuentran muchas promociones y a medida que van viendo los meses aparecen los precios de ida y vuelta de los pasajes. Yo lo hice por ese medio. Y encontré pasajes económicos. Pues muy buen muy buen muy buen tip, Alexander. Muy buen tip. Listo. Muchas gracias. Eh, Luis, eh, te voy a pasar a la compañera que hace falta para que hables con ella. Vale, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Madrid, España. Bueno, Luis, lo mismo. Muchas gracias por lo que estás haciendo por nosotros. Nada, con placer se hace, amigo. Bueno, pasamos a la compañera. Bueno, hola bien, Luis, hola. Bonita, tarde? bonita tarde. Bonita tarde, vale, escucha, ¿tú? enfócate para que te bonita vean tal, todos los frilines, enfócate, enfócate. Bonita noche en, en Madrid, en, en España. Déjate un poco la cámara para que te veamos un poquito. Sí, claro que sí. Hay, ay, hay mucho mejor, hay mucho mejor. Ya ¿Ah? te parece que ay. ay. Dina, dinos tu nombre, por fin dinos tu nombre. Yo, eh, yo María le recuerdo a todos los prilines que en la reunión en vivo España, que está en la en están ellos muy, muy, felices eh, los PRIXLINES y eh, ya la familia se va agrandando, Luis. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois en la reunión? Aquí estamos nueve, ya se nos fue chico venezolano porque tenía que cositas para hacer. Pero entonces no puede salir eh, en el vivo. Eh, no, no alcanzó a ellos, creo que se fue de los nervios porque no quería, estaba que moría el susto. Yo creo que eran los nervios, yo le es que lo hemos improvisado, PrILINES, lo hemos improvisado, le he dicho yo a Mauricio, oye, os apetece salir en vivo, me ha dicho, venga, sí, pues te llamo. Así mismo es. Hay Alg algún tip que tú quieras decirles a los prilines, algún consejo, lo que tú quieras o algo que se te ocurra o... eh, Luis, pues, hoy vinimos a, a estrechar lazos, a despejar dudas y hoy me enteré de algo que no tenía ni idea. Eh, hay un chico, Calet, eh, que va a ir a la universidad. Decía que estuvo averiguando en algunas universidades eh, por hacer todo el papeleo desde aquí <coughs> En la universidad de hacer papeleo le cobraba 18.500 euros. Y luego se enteró que él yendo a España, haciendo él directamente el papeleo, le, le salía en 3.500 euros. Pues que imagínense usted, usted no toda la cantidad de dinero que se ahorra. Un montón, un montón. ¿Me escucha, Luis? Te hemos, te hemos escuchado. Muy buen, muy buen tip. Muy buen tip. Otra cosa, eh, mi hijo estudió en el SENA. Acá es eh, un centro de entrenamiento especializado, ¿Sí? que es del gobierno y es gratis. Y también me dan información, eh, que no todo el mundo lo sabe, que eh, eh, en, en España también hay SENA. O sea, se puede hacer también un convenio. Eh, mi hijo, en este caso, es mecatrónica y es lo que trabaja él acá. Se puede hacer un convenio, eh, llevar todo apostillado, llevar todos los, los, pues, toda la, los papeles, los documentos y posiblemente pueda empezar también a hacer el enlace con el SENA. Entonces voy a empezar a averiguar esa parte. O sea, ha sido muy, muy productiva esta reunión, de verdad que sí. Sí, ¿no? O sea, que está bien la idea. Por cierto, que por cierto, fue una idea que, tuviste, que tuvisteis vosotros en Telegram. ¿eh? Invi invitó sí, sí, sí. a todo y que sí, yo estaba que... muy emocionada y de verdad que quería otra cosa que queremos hacer es eh, y lo digo pues ya lo hablamos aquí mm, lo, lo expuse yo porque es mi pensamiento eh, yo acá en Cali hago trabajo social y es lo que yo quisiera de verdad ir a España ¿Sí? a, a seguir haciendo trabajo social perfecto eh, yo me voy por cuestiones de seguridad pero es lo que yo quiero hacer en España también. Eh, entonces hablábamos, yo les decía ahora que, y todos estuvieron de acuerdo y quieren hacer lo mismo. Eh, no solamente en, eh, entrar a, insta al, al, a la página, estar allí, absorber toda la información, llegamos a España y ya, chao, nos olvidamos, no, lo que queremos es ser una gran claro, familia. Claro, claro, de, de eh, eso se trata, de vamos, llevar esto al siguiente nivel y cuando estéis en España, sí, nos tenemos que seguir ayudando entre todos. Es que lo vais a necesitar si también. Es, eh, eso es lo que queremos hacer y estamos todos de acuerdo y estamos con mucha ilusión de poderlo hacer y sé que lo vamos a lograr entonces es un un, un mensaje ya de esperanza y de amor que le enviamos eh, a todas las personas que tienen en su pensamiento viajar y eh, que vamos a, a apoyarlos seguro que lo vais a lograr con segurísimo vamos con información se hace todo y entre todos sumamos un montón de inteligencia colectiva insisto el que no esté en telegram que se meta que en todos los vídeos os dejo el enlace y el que vea luego ah, por un inciso es. un inciso Así espérame un segundo es. Ponemos un like por fin un like para llegar a más personas es muy importante like. que like. sí por favor un like tanto Mucho los que estáis ahora en vivo como los que veáis luego este vídeo un like por fin vale y decírselo a todas las personas que conozcáis que quieran venir a españa o que estén en españa y claro. quieran trabajar para eso os ayudamos también los españoles que estén en españa pues si quieres añadir algo. Si la gente algo no más, tenga amiga, miedo, en España no persiguen, en España no deportan, en España no maltratan. No. Priva mucho los derechos humanos. Exactamente. Pues si quieres añadir algo más, y si no, el siguiente Pris eh, No, eso, eh, eso, eh, hacer hincapié, en que los que estén allá, eh, por favor, eh, también ponerse la mano en el corazón, hacer conciencia que somos eh, eh, no importa que no hay fronteras, que no importa de qué país seamos, somos humanos y a este mundo. Algo que yo tengo total y plena seguridad y, eh, es que este mundo venimos a amar, a servir y ser felices. Y servir tiene por ende que hacernos felices a todos, entonces apoyarnos, El es que llegue allá, invitarlo, llevarlo, llevarlo a conocer el sitio que no conoce, enseñarle lo del metro, eh, que si estás solito un abrazo, un, un, un no te preocupes que lo vas a lograr, es muy, muy importante, es supremamente importante. A, así es. eso Así es, amiga mía. Pues pasa al siguiente prislines y ahora pasa. Nos acabamos, a las yo de fui chat. la última. <risa> Don Luis, nos acabamos los prislines. No nos más? acabamos los prislines, pues, pues pásame a Mauricio. Pásame, Mauricio, o al que quiera, Hola. a Mauricio o al que quiera. <risa> un abrazo. O sea, un abrazo, bien, un abrazo. Yo creo que hay más prilines, pero no se atreven a salir. <risa> Aquí está. No, ya, ya, ya, ya, no se da la pena. Bueno, escucha, Luis, Mauricio, un gusto. Mauricio. Muy contento con ellos acá y la hemos pasado súper. Mauricio, Mauricio, yo creo que hay más prilines ahí escondidos que no se atreven a salir. Hay un muchacho que acabó de llegar, se lo voy a presentar, acabo de llegar y, y vamos a la información. Venga, pues preséntanos al muchacho. De todas maneras, eh, muchas gracias, don Un abrazo Mauricio, organizador de la reunión de los Prilines en Cali, Bogotá, en este momento en vivo. PrILINES Prilines siempre emiten vivo. Un like, por fin, un like. Ahora respondan sus Buenas, mi nombre es Víctor Manuel Quintero. ¿Qué tal Víctor? Estás en vivo, estás sí, en vivo. En Youtube. Es que se... Ay, ay. yo acabo no sé. Pues te tienes que presentar. <risa> yo soy hijo de Víctor Hugo. <risa> ¿Y, y... ¿Qué te dicen por ahí? Ah. Es mi hijo. El que acabo de llegar aquí a la reunión <risa> Os hemos pillado de imprevisto que es que estamos en vivo Exacto. estamos en vivo en este momento en youtube Oye que no os veo bien la cara enfocad para arriba la, la, la cámara un poquito ahí, ahí, ahí, ahí, mucho mejor te vas a venir a españa o no Sí, esa es la idea. ¿Para cuándo? Para este año si Dios quiere finalizando ¿Tienes alguna duda que quieras saber, aprovechando, que te resolvemos entre todos? Sí, tengo alguna duda. No, dile que no. Hasta ahora no. ¿Todo claro? Ya apenas me van a explicar. Yo tenía los planes de todo el mundo. ¿Alguien está tiene...? ¿Estáis todos en Telegram, no, Perilines? No, pero estoy en el caso. Sí, yo estoy en el caso. ¿Por qué? Porque estoy en el Cruzan, Cuéntame, que yo he en Venga, alguien que quiera añadir para el, algo para más, para oye, para al techo para no para me enfoquéis, al techo no, ay, ay, pues un saludo muy cordial a todos, Prilines. Nos vemos, Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Chao. Un saludo. Adiós. Adiós, Prilines. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. chao. chao. Prilines.